Él no va a poder jugar basquetbol ya, no va a poder caminar, le va a cambiar la vida por el resto de su vida a él y a la familia de él. Un joven hispano deportista perdió su pierna derecha luego de que un conductor de una motocicleta lo atropellara y se diera a la fuga. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Vamos con lo último de esta historia y es que ha sido capturado el responsable. Una familia hispana de Los Ángeles, California, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Uno de sus miembros, Joshua Mora, de 13 años, perdió una pierna tras ser arrollado en el cruce peatonal de una intersección de este lugar californiano. Para estabilizar al jugador de básquetbol, los médicos tuvieron que amputarle su pierna derecha y someterlo a otras cirugías para tratar todas las lesiones graves que sufrió. Joshua es un muchachito de 13 años que desafortunadamente perdió la piernita. Él no va a poder jugar basquetbol ya, no va a poder caminar, le va a cambiar la vida por el resto de su vida a él y a la familia de él. El de la motocicleta huyó, pero las cámaras de seguridad de la zona grabaron el accidente y su posterior huida. Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles, así como otras agencias locales, lograron atrapar al sospechoso. Le agradecemos a la comunidad por tanta información y por tanta ayuda que llegó a este arresto. Erwin Majano de 29 años, quien ahora enfrenta cargos por un delito grave de atropello y fuga. Si usted está involucrado en un accidente, por favor, no cede a la fuga. Es lo humano, lo humano es quedarse y brindar ayuda. Mientras un juzgado decide cuál será el futuro criminal de este sujeto que se dio a la fuga. Como Erwin Majano, él fue arrestado por eso, ahorita es un delito mayor de atropello y fuga. La familia de Joshua lo ayuda a recuperarse y organiza una campaña para la recolección de fondos y poder comprarle una prótesis que le permita volver a recuperar la felicidad en su vida. Reportó Carlos Moreno.